Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz miércoles, feliz jornada. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a darle gracias por este nuevo día que el Señor nos concede. Cada uno en un momentico de silencio, vamos a decirle a Dios gracias. Pensemos en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y digamos todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les replicará, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestra plaza. Pero él les va a replicar, no sé quiénes son ustedes, aléjense de mí. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y, y Jacob y a todos los profetas en el reino de ustedes, en el reino de Dios, y ustedes se queden fuera, vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa en el reino. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hacen una pregunta a Jesús por cantidad, ¿cuántos se van a salvar? Y Jesús responde con, no con una respuesta de cantidad, sino con una respuesta cualitativa. Esfuercen por entrar por la puerta estrecha. Muchos intentarán entrar y no podrán. Y más asombroso cuando demos cuenta que otros entraron y nosotros nos hemos quedado por fuera. Esta palabra es un campanazo para que hagamos el esfuerzo de revisar nuestra vida, nuestra respuesta a Dios. ¿Cómo le estoy respondiendo a Dios? Esa es la pregunta que hoy los invito a reflexionar. ¿Cuál es mi respuesta al Señor? ¿Qué tal que me quede por fuera? ¿Y todo lo que he hecho? ¿Todo lo que he hecho qué entonces? Pues si no obro bien, me acá por fuera. Dice la palabra, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Señor, en tus manos nos ponemos, ilumina nuestra vida, danos tu gracias a su tu sabiduría para que cada día hagamos las cosas bien. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.